Buen día. Buenos días. Bien, vamos a entrar a otra rutina, un poquito diferente a la, la clase pasada, que era el interruptor, que ahora va a ser la de el push button. En este caso... yo les puse la etiqueta para que vean lo que está haciendo la instrucción pero pues ya una vez que ya se adaptan bueno ya sé que ahí le pongo el signo de peso se está saltando así mismo la instrucción no sale de ahí hasta que mientras la condición se siga cumpliendo bueno ya tengo esto y ahora ¿qué es lo que puedo hacer aquí? pues puedo usar otra instrucción que tiene mi controlador hay una, hay una instrucción que se se llama compara ¿sí? CPL compárame el bit que yo le diga oh, digo perdón compara, complementame el bit que yo le diga que es CPL ¿Qué bit quiero pues la lámpara está conectada en el bit 0 del puerto 1, entonces le digo sabes qué? quiero que me complementes al bit 0 del puerto 1 quiere decir que si valía 0 cuando ejecute la instrucción va a valer 1 si está en 1, cuando ejecute la inclusión va a valer 0. Y así, viceversa. Entonces aquí yo le digo, ¿sabes qué? Salta a inicio. Y aquí puedo tener yo la etiqueta de inicio. Y ahí está. Hago la misma acción del push button. Otra vez, entro al programa. Si está abierto, me quedo aquí. Si está cerrado, paso a esta instrucción otra vez. Está cerrado el push-button haciendo contacto. Y si lo suelto, se vuelve a abrir el push-button. Y en ese momento ejecuto la acción. Si el bit 0 del puerto 1 valía 0, como lo voy a complementar, entonces va a valer 1. Ejecuto y me voy a inicio. Oprimo el botón, hago todo el proceso y complemento. Como valía 1, pues ahora va a valer 0. Vuelvo a regresar, vuelvo a entrar, como valía cero, luego ahora vale 1. Y ahí está. Vean cómo se reduce el programa este a este que está aquí. Y hace exactamente lo mismo. Incluso aquí no necesito ni de un contador, ni de ninguna comparación. Por sí sola, la pura instrucción de complemento ya me está haciendo la acción de encender y apagar el LED. Sin ningún problema. Entonces, es otra forma de hacerlo. Va a depender en el contexto en el donde estén usando el push button y cómo lo estén usando lo que va a determinar cómo tengan que programar ustedes su rutina. Pero eso ya se va a ir viendo conforme vayan avanzando ustedes y bajo su lógica cómo quieres que se active o se desactive, etcétera, ¿no? Esta, esta rutina. No sé si tengan alguna pregunta. No se amontonen. Entonces, como ya dijo usted, ya... <risa> Ya sería la manera más rápida, más corta y ya no tendría que asignar nada de, de rango, nada, nada de, no, de lo anterior. Nada, pero, so rápido. pero hay que tomar en cuenta en dónde lo va a aplicar, ¿no? Porque a lo mejor así como está en cortito no le pudiera funcionar en una determinada, este, en un determinado programa por la forma en que se está haciendo. Entonces hay que ver en dónde se está usando. Aquí para encender y apagar un LED funcionan las dos rutinas, ¿no? Pero a lo mejor para hacer otras cosas, ya dentro de un programa más grande, habría que ver si le va a funcionar esta forma. Por eso le digo, cada programador hace su adaptación del código para que el push button funcione de acuerdo a lo que te está pidiendo tu programa o a, de acuerdo a tu lógica ¿no? de operación. Bien, vamos eh, a hacer otro. Por ejemplo, sí. eh, en una bomba de agua se podría usar sí, se puede usar, porque nada más vas ah. a encender la, la bomba de agua, pero si ya metes otra un nivel, lo entonces hay que ver si la lógica trabaja ¿no? Ah, okay. ¿por qué? porque ya el programa de, de los lo, demás programas, una vez que tú oprimiste los botones y entras al programa, todo después de aquí viene todo el programa, que vayas a poner no, pues estoy detectando el nivel por acá estoy viendo esto por acá, entonces hay que ver cómo te va a funcionar ya con todas esas instrucciones nuevas tu push button y si realmente te funciona así o tendrías que cambiarlo. Sí, eso va a estar en el contexto en que esté programado. Es como te va a servir. Vamos a hacer otro programa. Pero ahora vamos a ver cómo. Meter datos. En el microcontrolador de varios interruptores. Y dar salida. De acuerdo a un dato que esté entrando, suponiendo que quiero hacer un emulador de un decodificador de siete segmentos, si ¿Sí se acuerdan de decodificador de siete segmentos, verdad, pero ahí vimos el display. Un decodificador sería algo así como esto, ¿no? Le doy un valor de entrada y me saca el valor de mi segmento. Bueno, esto mismo lo vamos a hacer con el microcontrolador. Es decir, como si yo tuviera esto aquí. Típicamente en digital es lo que hacían. Conectaba mis decodificados de siete segmentos al display. Le daba valores a través de unos pushbots, unos interruptores. Y con eso yo ya hacía que aparecieran diferentes valores. ¿no? Bueno, suponiendo que quiero conectar unos interruptores, unos push, unos deep switch al puerto del microcontrolador para generar un cambio. En este caso tendría que ser cuatro, ¿no? Porque son 4 bits los que voy a manejar para poder emular al decodificador. Ahí está. Tengo mis 4 bits de entradas emulados con un interruptor o un deep switch que los usaban ustedes todos estos obviamente estaban conectados a tierra todos estos iban conectados a tierra y cada uno de estos iba a una resistencia de pull up y conectados al microcontrolador en este caso para nosotros entonces ¿qué sucede que estoy ocupando los 4 bits Menos significativos que no se está conectado mi interruptor. Y en los 4 bits más significativos, en este momento, si no los conecto, tienen unos presentes cuando yo activo el microcontrolador y pudieran causarme algún problema. Para asegurarme que no me causen problemas, lo que puedo hacer es que estos, todos esos pines que están libres de ese puerto que voy a ocupar, los puedo mandar a tierra. Para que así no me causen problema. Entonces los conecto a tierra. Y tengo mis 4 bits más significativos a tierra. Y los 4 bits menos significativos. Con los interruptores. Conectados. Entonces me faltaría decir. dónde voy a conectar mi, mi display. En este caso. En el microcontrolador. Para poder emular. A ese decodificador de 7 segmentos. Suponiendo que lo vamos a conectar en el puerto 2. Acá. Ayer vimos cómo voy a asignarle valores y cómo tener sus valores, así que no creo que haya problema ya. Y obviamente, pues de acuerdo a cómo hicimos en la tabla. ¿sí? Tengo el menos significativo aquí. Quiere decir entonces que aquí yo conectaría mi A, B, C, D, E, F y G. E irán conectados aquí al decodificador, al digo al display. Entonces aquí voy a emular con el microcontrolador la función del decodificador de siete segmentos. Como ya hicimos la tabla ayer, pues tendríamos esto, ¿no? Prácticamente. Esa sería mi tablita. Sería la salida para encender al display. Ahora necesito la entrada para emular los Deep Switch o los interruptores que me van a hacer funcionar a mi número. ¿Ok? Ahí los tengo. Ya con esta información yo puedo empezar a construir mi programa. Entonces ahora veo lo siguiente. Dice: Bueno, si a la entrada de mi decodificador o a la entrada de mis interruptores yo le proporciono este dato. 0, 0, 0, es decir, que todos los interruptores estuvieran cerrados aquí. Le estoy metiendo entonces 0, 0, 0, 0. Y estos que están acá van a permanecer siempre en 0, el nivel más alto. ¿Sí? Quiere decir que los que estén acá, esto va a ser 0. Ese nivel o esos 4 bits. Solamente voy a trabajar con los 4 bits menos significativos, que es donde están conectados los interruptores. Si yo le pongo 0, 0, 0, yo quiero que me arroje el programa este dato. Y este dato habíamos dicho que era un 7E. H. Y esto me representaba al número 0 en el display. Cuando yo cambie mis interruptores a este valor, entonces me va a arrojar, el programa me debe arrojar este dato. Y ese dato dijimos que era un 30H. Y ese 30H en el display me va a poner un 1. ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces tengo que hacer, tengo que construir el programa que me haga eso. En base a la entrada que le esté proporcionando, él me dé los valores de la tabla de salida para que a través del puerto donde lo vaya yo mandar, que es en este caso el puerto 2, salga el 7E, el 30, el 6D, 79, 33, etcétera Y yo pueda visualizar el 0, 1, 2, 3. Pero ahora cada vez que yo cambie los interruptores de entrada. Bueno, hacemos el programa. Para empezar, ¿dónde va a estar conectado el interruptor? En el puerto 1. Entonces digo, voy a mover. Voy a hacer un movimiento. Voy a mover, voy a usar el acumulador. Voy a mover al acumulador el dato que está en el puerto 3. Sale. Quiere decir que si estoy mandando el primer dato, que es un 0000, 0, 0, 0, que si lo convierto en hexadecimal, esto me quedaría, el primer dato que estoy mandando es un 00H. La parte más significativa está aterrizada, es 0, y la que menos significativa es la que estoy tomando de los interruptores. Entonces vale 0, ok. Ese valor de cero lo voy a mandar al acumulador. Ahora necesito comparar el valor que tenga el acumulador. Pues con un dato. En este caso cero para determinar qué voy a hacer. Entonces uso mi instrucción. Compara y salta. Si no es igual. Lo que tiene el acumulador. ¿Con quién? Pues con un dato. ¿Qué dato sería? Cero, cero. Porque es el dato que está entrando ahorita inicialmente. La instrucción es compara. Ok, Voy a comparar el acumulador contra el dato que yo pongo aquí. Salta si no es igual. Quiere decir que si el acumulador no vale 0, entonces es distinto del cero que yo tengo aquí. Y 00 H. Entonces quiero que te vayas, si no se cumple la condición, a... Vamos a ponerle aquí una etiqueta que se llame 1. Para indicar que si no es cero, entonces es 1. 1. Y en 1 quiero que hagas... Otra comparación para identificar si realmente eres 1. ¿Ok? Entonces volvemos acá. Si es 0 el valor en el puerto 3, esta instrucción lo manda al acumulador. Luego cuando ejecute la siguiente dice, pregunto, ¿es igual lo que tiene A con 0? Si como es 0 en el primer valor, dice sí, es perfectamente el mismo valor. ¿Qué quieres que haga? Ah, pues mándame al display a desplegar el número 0. Entonces digo, mueve. ¿En qué puerto está el display? En el puerto 2. Muéveme al puerto 2 el dato. En este caso, para que yo vea el 0, es el dato 7E. 7E. H. Ahí está. Cuando hago esto, en el display me va a aparecer el número 0. Y luego, ¿sabes qué? Regrésate. Jump, inicio. Para ver si cambiaron los interruptores. Entonces me voy aquí a inicio. Y ahí está. Esto va a pasar cuando sea 0. Entro igual a 0, comparo, si es igual, entonces cargo al P2, el valor de 7E, se enciende el display y me regreso. Mientras no cambie la condición de este 00, ahí me voy a quedar. ¿sí? Ahí me voy a quedar. Ah, pero ¿qué sucede si cambio los interruptores de entrada y le pongo ahora 01? Es decir, a esto le pongo 0001. Ah, quiere decir que el dato que va a entrar ahora es un 01H. Entonces el acumulador se carga con ese valor y pregunto, oye, ¿es igual lo que tiene el acumulador con 0, 0? Pues obviamente no, porque ahora el acumulador vale 1. Y como es diferente, la, la instrucción es, dice, compara y salta si no es igual. Como no es igual, va a saltar a la etiqueta 1. ¿Qué quieres que haga en la etiqueta 1? Ah, pues otra vez pregúntame, compara y salta si no es igual lo que tiene el acumulador. Pero ahora lo voy a preguntar si es el 1 que yo estoy esperando. H si se cumple la condición de que sea A igual a 1, entonces sabes que muéveme al puerto 2 el dato que me permita visualizar el 1. ¿Cuál es el dato que me permite visualizar un 1? El 30. H. En este momento yo veré en el, en el display el 1. Y luego, ¿sabes qué? Regrésate yo inicio. Para ver si no han cambiado los interruptores. Pero si alguien cambia por ahí otra vez el interruptor y me pone 02H, ¿qué va a suceder? Bueno, otra vez, cargo el puerto 3 al acumulador, va a valer ahora 2. Pregunto en la primera instrucción, oye, ¿este A es igual a 0? No. Entonces vete a 1. Perfecto, me voy a 1. Pregunto, ¿el A que tengo es igual a 1? No. Porque vale 2. Ah, entonces, ¿sabes qué? Vete a la rutina de 2. Y en la rutina de 2, yo tendría que poner otra vez, compara y salta, si no es igual, lo que está en el acumulador con el 2, para asegurarme de que es mi 2 que estoy esperando. Si es igual, entonces le digo, ¿sabes qué? Muéveme al puerto 2. El dato que me permita visualizar el 2. ¿Qué dato me permite visualizar el 2 en este caso? Sería mi 6DH. ¿De dónde saco ese valor? De aquí, de la tablita que vimos ayer. Y entonces, una vez que me mandes al display ese dato, ¿sabes qué? Regrésate a preguntar si no cambiaron los interruptores. Y ya está. En caso de que venga otro dato aquí, yo le mando 3 y así me la llevo sucesivamente. 1, 2, 3. Todo esto lo voy a repetir. Hasta llegar, obviamente, a 9, ¿no? Que es el último dato que voy a tener. Hago lo mismo otra vez. Compara y salta si no es igual. Si no es igual. Lo que tiene el acumulador. Lo que tenga el acumulador con. Mi último dato que es 9. Si no se cumple la condición, como este es el último dato, aquí ya le puedo decir, ¿sabes qué? Regrésate. Porque es el último mensaje. Pero si es igual a mi 9, entonces le digo, ¿sabes qué? Muéveme. Al puerto 2. El dato que me permita visualizar el 9, en este caso sería, de acuerdo a la tablita, un 7B. Y le digo, regrésate. Otra vez también al inicio. Y ahí está. Ahí tengo mi programa. Que me permite emular. A mi decodificador. Igual. Esta es una forma de hacer el programa. ¿Va a funcionar? Sí. ¿Es la mejor forma? Tal vez no. Tal vez hay otras formas de hacerlo. Sí, a lo mejor usando ya la memoria de, del mismo microcontrolador. u otro tipo de instrucciones. Pero bueno. En este caso es para que ustedes visualicen. Cómo puedo hacer los cambios. O las comparaciones de registros de 8 bits contra un registro que viene de un dato del puerto y ustedes puedan tomar decisiones con los valores que entran por el puerto. Ese es el propósito del ejemplo. ¿Que puede ser otra forma de hacerse? Sí, hay muchas formas de hacer este mismo programa. Y ahí sí va a depender de cada uno de ustedes cómo lo quieran hacer. De acuerdo, vuelvo a repetir, a la lógica que ustedes vayan a implementar. Bien, ¿alguna pregunta? Hasta aquí. Y en caso que se quiera usar otro contador digital, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿se pone otro decodificador o se insertan más interruptores? Ah, no, pues ya insertas tú más interruptores en otro puerto o en el mismo puerto, solamente considerar que aquí va a cambiar el dato, ¿no? ¿Por qué? Porque si tengo 4 bits en un interruptor en la parte alta y 4 bits en la otra parte, pues depende de la combinación. Si por ejemplo a este le pongo un 1 y a este le pongo un 9, mi dato sería un 19, ¿no? O un 1, 9, ¿sí? Entonces, este dato que yo voy a, yo pusiera aquí, tendría que compararlo, ¿no? Ya serían dos datos. Si es igual a 19, pues ponme entonces en un display un valor, mando aquí a un puerto 1 y en otro puerto mando otro valor. Pero lo estoy tomando con un solo dato. ¿Sí? O sea, ya es cuestión de lógica nada más en cuanto a la información que le estoy suministrando al puerto. El puerto lee todo el dato. Y ese dato va a estar conformado por ocho interruptores. Pero cada interruptor me va a dar a elegir el dato que yo voy a mandar. Entonces, sería una tabla muy enorme. Si lo vemos así con pura comparación, sería muy enorme. ¿Sí? Porque tendrías que hacer todas las posibles comparaciones que se den en los, en los ocho interruptores. ¿sí? Y entonces tendría muchas comparaciones y muchos datos. ¿Se puede hacer así? Sí. Pero no, es la, no sería la mejor forma. A lo mejor la mejor forma sería almacenar los datos en memoria de programa. Y luego mandarlos a llamar. Para hacer una comparación y dar el valor que tú quieres. Pero eso vamos a verlo más adelante. Ya cuando empecemos a usar la memoria de programa. Así como está ahorita el programa y quisieras tú meter más interruptores para poder meter otros decodificadores sería muy extenso el programa de esta forma ¿no? de hecho así como lo estamos viendo está extenso ya y es un solo este, decodificador una de las cosas también que hay que ver aquí es que estos saltos condicionados tanto el CJNE como el JB o el JNB son saltos cortos. ¿Qué significa esto? Acuérdense que a partir de una posición, se puede saltar hacia arriba 127 y hacia abajo 128. Posiciones de memoria. Si yo me salgo fuera de ese rango, por ejemplo, que no, 129 o 130 o 126 o 125, ya no voy a llegar al salto. Es decir, la etiqueta no se va a poder leer. El mismo compilador me va a arrojar que hay un error de, de rango, porque está fuera de rango. Te va a decir una mala instrucción, brinca de 127, 128 sale. ¿Qué podemos hacer en esa condición? Bueno, un truco que se puede hacer es, ok, tengo mi JNB. Digo JNB. ¿eh? Hacemos a la primera instrucción, A, coma, gatito 00H. Y le digo, vete a 1. Suponiendo que tienen una rutina que tienen que hacer ustedes, de secuencia de LED. Pero aquí metiste tantas instrucciones en esta secuencia, ¿sí? Que te pasaste del, de la cantidad de, de posiciones de memoria en las que puede ser tal salto. Vamos a decir que esta es la secuencia 1. Y tú le dices, yo quiero que te vayas a secuencia 1. Ok. Pero si aquí ya estás en el máximo del rango que puedas saltar. Y tú pones la secuencia 1 aquí. El compilador te va a decir, ¿sabes qué? La instrucción está fuera de rango. ¿Qué hago? Bueno, pues entonces yo tendría que hacer un salto. sí, Hasta donde llegue la instrucción esta. De mi 7.7 puedo meter un salto. Y en este salto... Puedo mandar a rellamar a la secuencia 1. Pero tendría que cambiar la etiqueta a otro número. Y ahora sí. Lo puedo mandar a que se vaya a la secuencia 1. Y aquí podría yo poner ya mi compar y salta. Si no es igual nuevamente. Entonces es un truco nada más para saltar de, un, de aquí. A otro salto. Y de ese otro salto lo mande yo a donde quiero que vaya. No sé si se entienda esto. El salto largo que es el jump, ese no hay problema, puede saltar a todo lo largo de su programa pero el compara y salta si no es igual, solamente va a, va, va a brincar 127 posiciones por arriba, 128 posiciones por abajo y ahí llega, si se pasan de eso ya no va a saltar, no va a llegar la etiqueta entonces me tengo que auxiliar de un jump para reenviarlo a donde yo quiero que vaya el programa no sé si queda claro esto Sí queda claro. Eh. Bueno, creo que eso ya lo había comentado igual, pensando en lo que el Jump tiene un límite de salto por el, de, de instrucciones. Así es. Así sí, pero se los hago sabe porque ahorita aquí en este programa no hay bronca. Son tres, son dos instrucciones aquí. El salto brinca bien, ¿no? Pero por ejemplo, si yo le digo, a ver, háganme 10 rutinas diferentes. Donde ustedes van a usar un push button y con el push button van a hacer que cambie la secuencia. Es decir, si no prima el push button, que se quede en la secuencia 1. Cuando prima el push button, que vaya a la secuencia 2. Cuando vuelva a oprimir la secuencia, el, button, la secuencia el push button, que vaya a la secuencia 3. Cuando prima el push button, que vaya a la secuencia 4. ¿Qué va a suceder? Que en las secuencias ustedes vieron que hay a veces muchas instrucciones metidas. Entonces, el rango de instrucciones puede rebasar el rango del salto. sí, Porque acuérdense que se van sumando bytes, se van sumando posiciones. Entonces, si yo rebaso ese rango, esta instrucción ya no me va a servir. Y si yo quiero seguirlo usando porque tengo que comparar a fuerzas, entonces tendría que usar ahí un doble salto. Es decir, esta instrucción, la, esta instrucción mandarla a un jump a través de una etiqueta y de esa etiqueta donde va a haber un jump, mandarlo a donde tú quieres que vaya. Es la única forma en que podrían ustedes resolver el problema para cuando se les acaba el rango de salto de la instrucción de compara y salta si no es igual. No sé si eso se entienda. Bueno, que les quede claro ese, ese aspecto, porque cuando veamos un ejemplo así, ahí se van a acordar. Que les que el compilado. ¡Ay, error! De que yo no salto. ¡Ah! Me dijo que pusieron un salto aquí para que... Ahí se van a acordar. Pero para que vean cómo lo pueden solucionar. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario, hasta aquí. Eh, por ejemplo, es que te había dicho que el del John Sec, lo último que había dicho, que se mueve 127 posiciones, 128, algo así. Así es, sí. se puede mover en un rango intermedio. No, es que él, donde tú la pongas la instrucción, a partir de ahí él cuentas las posiciones de memoria que puede avanzar. Ah, ok. Eh, no importa, pero se puede ver, por ejemplo, como Javier estaba explicando, bueno, preguntando que si se puede meter más interruptores y todo, ¿esto se podría mover a comparar otro código sobre el mismo, por ejemplo, de diferente puerto. Sí, los que tú quieras. Tú ah, Vuelvo okay. a repetir. El, el, el microcontrolador no los controla ustedes. Ustedes son los que controlan al microcontrolador. Ustedes son los que ponen las instrucciones donde tú quieras, de acuerdo a la lógica de operación de lo que vas a hacer, obviamente. ¿no? Entonces, tú puedes comparar cuantas veces quieras y meter comparaciones, si quieres, de los cuatro puertos de los cuatro puertos. Si quieres conectar interruptores en todos los puertos, los puedes conectar sin ningún problema y tú puedes hacer las comparaciones. A final de cuentas, siempre hay que visualizar, ok, son interruptores, pero lo que estamos manejando son datos. Y si manejamos datos de un bit, pues me hago referencia a e instrucciones con un bit. Si manejo un dato de 8 bits pues hago referencia a e instrucciones que manejen 8 bits Entonces, lo único que estoy haciendo son comparaciones de datos de un bit o de 8 bits Y en función de eso, pues yo decido qué es lo que quiero hacer, ¿no? Ok, profe. Acuérdense que ustedes son los que van a programar y ustedes son los que van a dominar al dispositivo. No que el dispositivo los domine a ustedes, porque entonces ya valió, ¿no? Entonces, tú le puedes poner donde quieras las instrucciones, siempre y cuando sigas tu lógica de, de operación. En este caso, va a depender de lo que vayas a hacer en un dado momento, ¿no? Conforme vayamos avanzando, se van a ir dando cuenta de este detalle. Ahorita la primera actividad es que hagan... 10 secuencias diferentes que duren 10 veces, que fue lo que vimos, cómo hacerlo. Para que vayan viendo ustedes cómo colocar sus instrucciones y cómo ir colocando este, esas, este esos registros de decremento de las 10 veces que se va a hacer. Luego la idea ahí, si quieren practicar es, a ver, le meto un push button para que cuando yo oprima el push button, salte a la rutina que yo quiero que se ejecute. Y ahí se queda en esa rutina. Y no hago otra cosa hasta que yo no primo otra vez el push button. eso pues es una función también que pueden hacer. Y empieza ya a intercalar tu push button. Contra tu programa de secuencia que está haciendo. no En ese, en ese contexto. En ese programa que ustedes hagan. Como va a ser un programa largo. Pues de acuerdo a la secuencia que ustedes pongan. Tienen que ir viendo dónde voy a poner el push button. Para que cuando yo le pregunte al push button. primo push button. cambia la secuencia. No importa dónde esté el programa. Él tiene que responder a cuando yo prime el push button inmediatamente, él debe saltar a la siguiente secuencia. No importa dónde esté. Entonces tienes que ir viendo en qué partes voy a ir poniendo la pregunta del push button. O sea, no nada más es una sola vez. Tienes que ir preguntando varias veces para que el programa tome acción en, el modo, en cuanto yo prime el push button. Entonces, pues son todos estos ejemplos, este, este básenlos ustedes ahí al simulador, pruébenlos uno por uno, no los dejan así nada más aquí en el cuaderno y ya, lo no, pruébenlos. La única forma de ir entendiendo esto es simulándolos para que vayan viendo cómo van trabajando las instrucciones. Si nada más se quedan con esto que acabamos de ver aquí, no van a poder resolver nada. Y el detalle es que ahorita esto es lo más sencillo en cuanto a estructura, porque vamos a ir siguiendo incrementando cosas. ¿Sí? Ya cuando tengamos metido ahí un convertidor análogo digital leyendo variables, un display, mandándome mensajes, un teclado para que yo mande datos por el teclado y una comunicación serial. Entonces es un, un programa más, com más completo. Y ya son muchas cosas intercaladas que deben tomar acciones de acuerdo a lo que vayan a solucionar. Entonces, si desde ahorita no empiezan ustedes a foguearse con el manejo de las instrucciones y más o menos cómo ir acomodándola, pues sí les va a costar. Entonces yo les recomiendo que ustedes mismos se pongan sus prácticas. A ver, ya me enseñó esto y si yo le cambio esto, ¿qué hago? O por ejemplo, ya tengo el display, tengo esto. ¿Qué pasa si le pongo un push button al display y cada vez que yo prima quiero que me vaya incrementando el número? O sea, oprimo una vez cero. Aparece en cero, oprimo una vez uno, oprimo otra vez dos, oprimo otra vez tres. Y así sucesivamente puedo hacerlo. O pongo 8 LED en el puerto en uno de los puertos del microcontrolador. Y lo que quiero es cada vez que yo prima el push button, me vaya encendiendo un LED como si yo estuviera aumentando el volumen en la televisión. Voy aumentando un LED. Incluso luego digo, ¿sabes qué? A ver, me voy a practicar más. Le voy a poner otro push button. Con uno aumento y con el otro disminuyo. Entonces yo tengo instrucciones ahí de incrementos y decrementos para poder hacer trabajar mis registros aumentándolos o disminuyéndolos. Entonces esa es la forma en que ustedes solitos pueden practicar para que se les vaya facilitando eso, a medida que se van metiendo esto, se van a dar cuenta que esto es muy sencillo pero simplemente cuando empiezas a hacer ejercicios, ejercicios y ejercicios bien, entonces si no hay entonces, ninguna pregunta dígame es eh, que yo había tenido un detalle pero no es con los ejercicios sino con lo que se pasa del código al, al otro programa al, espérame, espérame a a Proteus ajá cuando yo quería abrir el código, bueno, enlazar el código con lo que se estaba haciendo para poderlo probar, como dice usted que tenemos que probar, no me lo dejaba. Como que solamente había instalado yo las piezas, pero no me dejaba, no actuaba. que o sea, tiene que cargar el programa, ¿no? Sí, pero esa es la parte que a mí se me había olvidado o simplemente manda a llamar su archivo punto hexadecimal desde Proteus, desde Microcontrolador, le da doble clic y le aparece ahí una, un file. Ahí tiene que poner el archivo punto hexadecimal que usted genera al momento de compilar el otro programa y tendría que buscar la carpeta donde está ese programa, ese, ese, ese archivo. Una vez que busque la carpeta, selecciona se el archivo y le da ok, y en ese momento vez... ya se carga el programa con el archivo hexadecimal y ya lo puede ejecutar. Ok. De todas formas, el, el día viernes vamos a ver parte de esto, ¿no? También para que vean cómo simularlo. Sí, profe. Bien, pues entonces aquí la dejamos. Si no hay más preguntas, dudas. Y nos vemos el día viernes. Hasta el viernes. Hasta luego. Ok, que tengan buena tarde. Y ¿qué ¡Luego!